¿Qué muchachos? ¿Cómo vamos? Soy melo hoy, no, Doy melo hoy Sonrisa de alegría ¡Ah! Hoy vamos a llevar este recorrido A un pueblo aquí en Antioquia que se llama Cisneros Que es famoso porque está la estación del tren Del ferrocarril, antiguo Pero creo que lo van a volver a poner Entonces nos vamos a ir desde acá Desde una vereda que se llama Popalito En, el, en Barbosa de Barbosa hasta Cisneros nos vamos a hacer una pasada larga de 30 kilómetros. Que hoy vengo con Cecita. Ahorita los presento. Eh, me va a acompañar en este recorrido. Y bueno, lo mismo de siempre. Buena alimentación. Tenemos mucha agua porque la temperatura está realmente fuerte. Tenemos ahí la, la, la comidita. Y bueno, con muchas ganas y mucha actitud de hacer este entreno. Con fe, con fe, a los pasisneros que conozcan el ferrocarril. Bueno, vamos para Cisneros Me eh, da chimba de pinta, ¿no? Este es puro árabe, vale Fondito ah, del bueno hoy Fondito del bueno hoy Nos va a llevar a Cisneros 30K Con mucha moral como siempre Encima, perfecto ah, dale, ¿no? Ya vamos, vamos ah, dale, ah, dale uh. Bueno acá el correr con una persona que tiene la mitad de tu edad y que está entrenada en el atletismo es una ventaja porque esta persona puede servir de pacer o, o, o, de, o para marcarte el paso pues en palabras más prácticas y mi compañero hoy César pues tiene esa capacidad de andar a, a ritmos intensos eh, dado su entrenamiento, su condición natural. Él nació en un pueblo por el cual vamos a pasar, se llama Santa Rosa, en una vereda, y tiene esas condiciones innatas. Entonces, vamos a soñarnos y a divertirnos este entrenamiento a ritmos eh, más o menos altos, más o menos altos, digo yo, que es eh, 4'30, 4'25 el kilómetro, y eso es, bueno, es una muy buena... Vamos intensidad. por el kilómetro, 10 a estas alturas, pues ya mermamos un poquito, nos hidratamos. Hay que estar hidratado. Cuando haga estos, estas salidas largas, con estos calores, no me puede dejar de estar consumiendo líquido. Porque es cuando le da uno la pájara y valga. Entonces, vamos entrando a botel. Que ya nos alimentamos, seguimos, vamos bien. El de la subida, con el gel a ver si nos rinde más es que está muy traicionera llega muy un poquito de plano y vuelve y se sube casi, va rompiendo a uno como el culo va rompiendo a uno la pantorrilla sí. la casquillo a uno Bueno, después del kilómetro 12, 13, en esos kilómetros eh, ya hay un poquito de desgaste porque se encaran subidas a ritmos muy altos. Eh. Eh, ahí había, había que encarar una subida de aproximadamente unos 3 kilómetros eh, con el calor y con todo esto hasta la parte del túnel. Mm, claro que, que empieza a afectar la parte de... de el fondo, cierto, porque no es lo mismo encarar una subida después de 10 kilómetros que encarar una subida una, uno nada más nuevo empezando a correr, pero nada, se, se pudo hacer, mi compañero César me llevaba marcando el paso bien, me esperó para llegar al alto, al túnel de la quiebra y volver a retomar. Un entreno de 27 kilómetros pero porque faltaron los del túnel, él vieron pues como el inconveniente en el túnel, bien hidratados veníamos los geles, dos geles en el camino en 30 kilómetros, una botella de hidratante y como dos botellas de agua y llegamos bien el cansancio pues normal de los 30 casi 30 kilómetros y bueno estuvo sabroso eh, al lado de mi compañero César y, y venía muy buen ritmo César me trajo muy buen ritmo ya lo último ahí rematamos para que para rematar el entreno y bueno una pasada larga de domingo sabrosa el único consejo es que cuando salgan largos pues mucha alimentación y suavecito suavecito que el cuerpo esté como caliente Nada de disfrutar del running, a de disfrutar de correr, esto es vida. Les voy a mostrar hoy Cisneros, Acompáñame en otro gráfico que amo a conocer Cisneros.